Yo quiero referirme a un tema que dejamos pendiente nosotros en el día de ayer y es referirnos a la, a la inseguridad que continúa, verdad, eh, pues causando estrago en la República Dominicana y me refiero a esta situación que se dio hace unos días cuando una familia o unas familias salían, llegaban al país por el aeropuerto internacional del Cibao y fueron objeto de un asalto una familia que tenías alrededor de unos ocho años que no visitaba el país, pues viene como la gran mayoría de los dominicanos que sueñan, que se planifican para cada año venir a esta su patria, a su tierra, a disfrutar de la Navidad junto a sus familiares y tienen que chocar con esta realidad. De manera que desde aquí nosotros, pues quisiéramos pedirle de manera encarecida a las autoridades que se han empeñado ¿verdad? En, en poner, implementar, ese plan de seguridad ciudadana, sobre todo por parte del Ministerio de Interior y Policía, al frente eh, Chubasque, eh, que han estado diseñando estrategias, pero que todavía como que no tiene el impacto eh, que debe tener. Por ejemplo, eh, para mí es un secreto, y lo sabemos todos en la República Dominicana, que los dominicanos, la diáspora que está fuera de su tierra, pues se planifica, se programa para a final de año venir a disfrutar junto a su familia, esperar la noche buena y el, el, el año nuevo con sus familiares. Sobre todo en esos puntos estratégicos, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Cibao o en los aeropuertos por donde arriban los dominicanos que vienen al país para esta época, debe eh, multiplicarse, incrementar con mayor cantidad de efectivos eh, policiales, militares para vigilar y, y velar por la seguridad de los dominicanos que llegan al país Es lamentable, por ejemplo, que esa familia, reitero, ocho años sin venir al país Fueron víctimas de un atraco abandonado en un campito por ahí de, de salida a Santiago eh, Le llevaron el vehículo y las maletas y los documentos personales Esa es una de las dos familias que recientemente fueron eh, víctimas de la ola de de, la, de inseguridad que está Azotando el país. De manera que yo entiendo que sobre todo aquí en esta zona del Cibao, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, deben incrementar, debe haber la la mayor cantidad, de claro de vigilancia en esta zona para evitar que esas situaciones se, se materialicen de nuevo. Son de las cosas que trascienden, ¿verdad? y esos mismos, saben que las cosas negativas no solamente en este país, sino en cualquier parte del mundo pues trascienden no y, y más con el periodismo y, ciudadano, que la gente inmediatamente te hace un video, te claro, hace un llamado, te no, lo divulga por whatsapp por estas las redes diferentes plataformas digitales entonces, para evitar eso, vamos entonces a emplear un poquito más a fondo para evitar que estas situaciones se, se, se den se en la República suscitando. Dominicana, no solamente en esta época, en cualquier época del año, pero de manera especial en esta, que es cuando la, viene al país la mayor cantidad de dominicanos a pasar esta época. Y se tienen que chocar con esa realidad que estamos viviendo. Vito, ¿tú crees que si le escribimos a Luisa Binader, él no dé una pensión? <ríe> él está como muy dadivoso, pues le ha otorgado una pensión de 75 mil pesos a la viuda de Johnny Ventura y ahora le da una de 70 mil pesos a Fefita la Grande. Entonces, la de Fefita fue solicitada en agosto de 2020 y él aprobó en febrero. Pero parece que, como para que alguna persona no diga que se para le están dando a personas que no la necesitan, lo decretan. Están saliendo ahora. Entonces nos ha sorprendido con dos. Una fue el sábado, otra este el lunes, paulatinamente, y puede ser que otra persona más estén recibiendo esas pensiones. Que a una edad, y por un caso de enfermedad, uno entiende que quizás sea necesaria. Pero entonces también la gente cuestiona que quizá alguna por pues una persona que trabaja y eso. Fefito, nosotros sabemos que ha pasado por un proceso de cáncer muy fuerte, que es un icono de la música y todo eso. Pero uno a veces es, lo pone en comparación de que se la merecen, se la pueden merecer. O sea, pero. Y de que, que algún aval tendrá el presidente ¿verdad? para, para sí. hacer esa, esa, esa acción. Ahora uh -huh. bien, también así como esas, esa acción que él acaba de hacer y que son figuras verdad, que de alguna sí. manera... Y que haciendo. se la han solicitado también, a él. También hay otros, Nelly, uh -huh. que tal vez no tienen esa connotación, pero sí puede estar por encima de la necesidad que tienen de recibir una pensión. Eso es lo que yo digo, que Exacto. deberían de porque revisarse también, los criterios. Que también se le preste atención a esas personas uh -huh. que, que están en este momento pasando trabajo o sea reiteramos no es que estamos en contra no. ni es que no se la merezcan no es que el presidente de ver no tenga aval y para hay unos hacerlo. fondos supuestamente para eso exactamente pero también que sea equilibrado o sea que no solamente esas personas que tienen que son nombres sonoros, ¿verdad? Eh, y la como facilidad la que se le dio, por ejemplo, a la CD. esposa de, lo, de los bomberos que fallecieron claro. de Moca, que estaban ayudando en Santiago. Sí, pero tú compares el monto, a ellos fueron de 30 mil pesos y a otros de 70 mil, 75. O sea, para equilibrar la balanza, o sea, no reiteramos sí. no es que estamos en contra para nada, pero también eh, que esos que no tienen voz también puedan acceder a una pensión digna también, como, como se hace con otros, ¿verdad? Sí. sí. Ayer comentaba, para que no se te vaya a quedar, lo de eh, la bonanza y lo bien que se siente Ito Bisonó este, con relación al trabajo que está haciendo en la parte de industria y comercio y cómo él destaca este eh, esa parte de gerencia administrativa que ha desarrollado en este momento y los logros. Así es, tal cual señala Nelly, en la participación de, del, del ministro de, de Industria, Comercio y MIPIME, en el Diálogo Libre, que es un, una entrevista semanal con un invitado que desarrolla el, el grupo de, de medios de diario libre, pues estuvo invitado al... al al ministro Ito Bisonoida y él señalaba y describía verdad, eh, todo el trabajo que ha venido desarrollando en beneficio del país, y tú sabes Nelly que eso coincide ese trabajo que ha hecho el, el ministro de Industria y Comercio. Que Ito no es Bisonoida. miembro de ese partido Exactamente, pero, pero que sí eh, se ha destacado precisamente por la su Gala trabajo que trabaja como si fuera este. un militante activo y, y, De hecho, tú sabes que a Ito se le cuestionó por la, aquella fórmula popular que él eh, vendió en campaña y que por razones que todo el mundo conoce, que no es una varita mágica, no ha podido, eh, tal vez, eh, materializarla. Sería que él tenía el sueño de ser los matemático, sí, sí. algo Pero, así. El, eh, precisamente en esa entrevista, Ito Vizio lo manifiesta. Vamos a hablar de las cosas buenas, de las cosas positivas, cómo ha crecido la gran cantidad de inversores, de inversionistas que han venido del extranjero Exacto. a instalarse al país, sobre todo en el área de zona franca. La con, cómo se mueven y vienen por la confianza, porque donde no hay seguridad jurídica, él destaca, donde no hay garantía, este, la gente no invierte. O sea, decía que eso también él, coincide con el momento que está viviendo la República Dominicana en términos del turismo. Fíjate que también el secretario general de la Organización Mundial del Turismo manifestó que el mejor país para invertir en este momento, es la República, la República Dominicana. Dominicana y todo eso obedece a, una, a un engranaje de un equipo de hombres y mujeres que están trabajando y hay que decir, también encabezado por el ministro de Industria y Comercio Hito, no, que, que él dice, bueno si en un país que hay seguridad jurídica eh, es la, Se abren las puertas, las ventanas para que el, el, las, los inversionistas extranjeros pues puedan llegar si tienen garantizado de esa parte tan importante como es la seguridad jurídica de usted invertir en cualquier parte del mundo. De manera que nosotros. Hay 64 <coughs> industrias que van a invertir aquí en el país. Y Entonces, que eso se puede multiplicar, decía el ministro de Industria y Comercio. Que es una agradable noticia dentro de esta situación eh, que que contrasta, Nelly, con lo que tú decías ahorita atrás de la Cámara, de lo que manifestaba la ex vicepresidenta de la República, que decía que... que este el, gobierno el PLN, está llevando al país al, al precipicio. precipicio. Yo no sé cuál es el aval que tendrá la... Si sí, es llevándolo o sacándolo del precipicio que nos dejó el PdV. Ah, bueno, es posible tal vez que tú, Nelly, haya, no la haya sí, visto bien el titular, exact, de lo exact. que quiso decir la ex vicepresidenta y ex primera dama, y que aspira a ser la candidata a presidente por el despacho de Marius. la primera dama era un precipicio. Solamente el despacho. Y eso no lo dicen él, lo digo yo. No, porque ahí eso, están eh, los resultados ahí estaba, y están resulta. las nóminas que no. cuelgan en el área de transparencia. Así es.